Hey, Racer le atinó, güey. A la <risa> Es RGB porque red, green, blue. Yata Gracie es rojo. Erebus es verde. Sonic Wave es azul. Este, me voy a pasar los tres. Yata es básicamente la primera parte. Ah. O sea, no me paso Erebus. Me, me voy a pasar de Golden Gente. No me voy a pasar eh, a Erebus. Es de que. No, no me quiero pasar Sonic Wave. De una vez me voy a ir a Sonic Wave Infinity. Mototruco. Ona motskumbak. Mototruco es ruso y la única forma en la que se puede comunicar con nosotros es Si estás lejos, lo más obvio es estar concentrado y estar callado, porque cualquier cosa que digas es de que voy a hacer un chiste cheat posting cuando esté en el 84 del nivel. Pero por qué el go, no entiendo. Chicos, no digan go, voy a morir. No mames. Me hice a huevo, güey. Me hice la, fe... ¿Sale? La, la, ¿Sale, la meta, güey. ¿Qué? ¿Cómo Ray? ¿Cómo? Okay. ¿What the fuck? ¿Cómo Ok, 53-100. hicimos eh, la meta de hoy. Estoy muy confundido. Yo estoy bien, eh, dos. Yo, por cierto, yo, acerca de yo bailando eh, un poco de story time con, con Racer. Era, creo que, pleno 2010. Eh, yo era un, era un chico chiquito. Medía como 1, 12. No me no acuerdo cuánto medía. Estaba, en, creo que, en segundo o tercer de preescolar. Y como siempre, pues tenemos los bailables, los festivales. Siempre los oía. Entonces, es, me tocaba bailar a mí. Yo le dije a mis padres: No voy a bailar hasta que no desayune. Así, tengo, tengo pinchado, Ajá. no me quiero desmayar. Entonces, entonces me llevaron a desayunar. Volví y veo a mis compañeros de clase saliendo del escenario. Porque. Ah. Volví justo cuando ellos acabaron Lo no. peor de todo es que el, ba es que el baile Era en, en parejas A una compañera de mi salón eh, La dejé planta en el baile no, Lo cual lo hizo, lo hizo bien Porque vi la repetición en video y lo hizo bien La verdad, entonces llega 2020, entro a segundo y secundaria Ahí con el salón todo, todo guay Así todo, todo bonito Y veo uno de los nombres en el meet Era el nombre de la compañera que dejé plantada En el baile no, no mames, te juro. Y fue Y fue que Uy, como sabes, los primeros días de clase son de que preséntate y, y cómo eres. Entonces me presenté y viene la bien chismosa diciendo Ay ah, cierto, tú eres el que me dejó plantado en el baile. O sea, que no tenías que recordarlo, güey. Enfrente de todo el grupo. Sí, no, nunca, nunca se le va a olvidar eso, de sí, que, que nunca en, en su vida sí, existencial se la le va a olvidar eso. ¡Me morí por un puto bug! ¡Me morí otra vez, güey! ¡Eso es auto! ¡Eso es auto! ¡Eso es auto! ¿Le pasa también? ¡No le pasa, güey! ¡Qué asco! Y ahora sí funciona el bug. No entiendo, güey. No entiendo, no entiendo, no entiendo, güey. Se viene algo y ya no soy yo. se viene? Se viene y ya está. Y que la muchas. ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, no no, Alex, Alex! ¡36 learde! ¡Yo fucking ¡No mames! ¡Me canjeo un momento fitness! Esto, esto, va a pasar Perdónenme por lo que voy a hacer, güey Buenas chanclas, nice ¿Son, caras, sí? Para <risa> que vean, güey Que esto, güey, es culito natural No plastic Guay wow. <risa> Lo que te sirve ahora, Charlie Es aceptar lo que eres En este caso, asterisco, manco, asterisco Asterisco, manco, asterisco ¿Cuí, cuí, cuí, Y justo cuando tengo cero viewers. What the f Yo. Yo. Ahí deja como de la cámara. Porque aparte o sea, también me cambié de cuarto, entonces andamos peleando. Alguien está en general. Alguien está. Ah, el surfe, Sí. ¿verdad? Sí. Sí, ¿Qué <risa> Ok, no no no carga mi celular, <risa> mi celular acaba de, oh, sí, wey, ya, de... Celular? ya no ah, prende, güey. O sea. Pff, ok. Pero qué modelo ver, es exactamente? Es un Redmi, ah. Xiaomi Redmi Note 7. Ah, va. Sí, Amigo, mirad, yo que tuve un Xiaomi te puedo decir de que sí. le es un tortazo y se arregla. Yo tengo que hacer esto, güey. Estámpalo contra el Güey, a la bestia y se prendió. <risa> Es un genio, muchas gracias por arreglar mis celulares. ¿Oh? ¿Nubes? Nubes 59. ¡Let's go! ¡Güey! ¡No! Charlie Gustav Ramos. <ríe> ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡Amigo! Oh, ¡Amigo! ¡Oh ¡Amigo! No. Ok, yo ves, yo ves, yo best. Lo, sabío, ah, lo sabía, lo sabía, lo sabía Axi, hola El banner ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No jefe, ¿cómo no, estamos? ¡Pero 300! Estamos cegando al... Nox player, presionar gano. ese botón Al pasar el sectorio mando el central y pone un valle en la... ¡No, wey! ¡No, fucking wey! ¿Qué tal? Fui no fui feliz. No fui feliz. No fui ¡A la feliz! verga! ¿Qué es eso, güey? Es Joder. mamá. Es que es enorme. Es como de del. Amigo, es que es enorme el musco. Una pata. Toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. No le doy el pinche zancudo. Se paró, se paró, se paró, se paró. Se va a parar. Ya se cayó. ¡Ya se cayó! Ese cayó. Oh, ¡Subió! ¡Subió! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Está vivo. <risa> Oído contra mosca. No sé, no sé qué es más disfrutarle charlie contra, una, contra un zancudo una mosca. oh amigo. el ya toda la razón? Nos... <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> no veo. Como, <risa> no, no. no.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 Gracias. Gracias. bueno ya te eso quedó el video, ¿O no? ¿O no? la segunda YouTube, parte no? es Erebus oh. de Polster Apuye. porque es sí, la RGB básicamente primer día primer día de sin marcos digo Erebus <coughs> la segunda parte de la RGB vale perfecto ah, vale Ahora toma un segundo y después. Empieza con inicio. esta o sea, nave bien, mira, bien mira, chota, mira ese inicio O sea, es... o sea guay. Mira, luego pones un spam. Luego... O sea, luego pones un spam ahí. O sea, como por qué? la combinación de colores es simplemente increíble. O sea, mira, mira esos colores. La variación de colores Decolación. es increíble aquí. O sea, me estoy. O sea, me estoy quedando ciego de tantos colores, no, amigo. ¡Verde! ¡Woo! Ay no, verde. Adiós. Ya, ya se fue. Ok. Ya se fue. Ay, luego, esta, esta queen, esta queen es innecesaria. Literal, tiene, tuvieron que ponerla abajo. La ruta normal en vez de la de la queen es más difícil que la de la queen. O sea, puedo irme como de oh oh oh oh oh oh oh no no puedo ahí luego este wave amigo, este wave es muy feo este wave es muy feo hay portales invisibles mira por qué por qué no pones portales visibles que pueda ver yo ver por qué no se puede ver este robot es imposible Un, un, dos pam o sea es que ya ya lo jugué ya lo jugué pam uy esa hora tienes que darle en medio y luego un estrella flag que no tiene sentido y aquí vamos esta es la parte más extraña Oye, no. porque pone una pausa six no, no tengo que hacer nada amigo, O sea, mira estoy haciendo no. progreso Y no estoy haciendo nada, amigo okay, pues Guay bien, Y luego bien. ¡Ay! ¡Otra vez nivel pero. feo! A lo, esta parte de memoria, amigo, esta parte de memoria como que... Agarras consistencia pero es que, es que está feísima Y luego, güey, eh, y luego el drop 3, ahí está Y luego esta nave que, ah, Esta nave tiene una transición más V0, fea, güey Esta parte, esta parte es como de... ¡Ya se sale! Y luego este timing es horrible, amigo porque aquí, o sea, no no no no está más justa de que los pantalones que tengo ahora mismo, te lo juro. ¿Viste viste pico decorado con patas de araña, Guay Es que es lo más feo que he visto en mi vida, te lo juro. O sea, estos, estos picos de no me cago en el O ojo, ojo, ojo! ojo ojo ojo go go ojo, ojo ojo ojo ojo ojo. go go go go go go go go ¡No! Solo, no? Un paso, con un poco un paso. ¿Cuánto se hizo? ¿Cuánto se hizo que no pude ver? yo y vengo, ah, sí, mi disfraz de Halloween es de Doggy Tengo, vengo disfrazado de Doggy O de Nepesta, mire, mire, mire, mire Ah, la verga! espérate, me voy a caer Ahí estoy yo, ah, güey, qué pedo Está cayendo, truenos re fuertes, amigo Bueno, está bien de Te juro, si se me va la luz en cualquier Ah, ¿cómo a Charly Costa, Ram? Esta es la cámara, esta es la cámara del pig de ahora mismo, mira <risa> Mea, pon la chucha, me quitaste la teta, güey Loco, yo ya por... estaba preparando la vaselina ¡Ah! <risa> se ¡Tonia! ¡What the fuck, un beat! Eso es mucha, yo, Eso yo, es yo, yo, mucha yo. plata Eso es mucha plata de Venezuela! ¡Yo ¡Pues, juro que voy a dominar Polonia! Anda, anda, anda, anda, anda ¡Yo juro que dominaré Polonia! Aunque sea chido, no sé dónde sacaré recursos, pero dominaré Polonia ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Puedo mandarle un mensaje ¿vez? de conciencia a, a tu chat? Sí, sí, sí, sí, sí, mando aquí, Aquí apoyamos el... ¡Sí! No, no, no, no, no, no, no, ¿Sí? no, no, no, no, Oye, vivo, ¿cómo no, se canvas, Siendo tan feo. Ah, no, algo así, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, de tu yeah. ¿Qué le pasa a tu <risa> Tiene viene un, grupo un, un grupo de hackers Vienen pasado, pasado mañana, mañana Pero puede, puede que vengan llegue mañana Pístanse de loops? loops En el server me pusieron Me voy a poner Charlie Costa Rama <risa> <risa> <risa> La cámara La cámara de Antonia amigo <risa> La, La de, amigo, de big amigo. Big <risa> El dormir en la que ¿Otra vez? Voy a que hacer una pijamada del 7 g a todos dormidos, amigo No me la creo, señor friom 08, Víctor. A ver, desde cero. Puto autodifen, voy a morir. ¡Puta madre! ¡Ojo! solo ¡Púdate! Ya tengo una parte de enfermedad mental. Loco, el <risa> Charlie te emociona tanto. Muy bonito, weón. Es que es un beat, amigo. Es, es un beat, es mucho. <risa> 40 viewers, what the fuck? Me van a hacer partner. Sí, a bien. ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si me hacen partner antes de que termine mira, el año, la me completo el Slaughterhouse. Me paso tartaruga. Me paso el top 10. Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, Ah, y soy tonto, perdón. Así va a ser cierto. ¡Amigo! Así va a ser... Ay, mira, terrible. Mostrar. Charlie controla, controla tus followers Controla tus followers <laughs> se, se, se cree en loli de anime amigo por sí, fin ¡sí! Gracias. ¿sí? Qué qué, qué, qué, esto, es es, no, tal vez todo. Ay, Dios, por fin. ¿Y tal será? Según esto el más complicado. O tal vez no, tal vez más fácil de, creo. No, la, ¿sí? la verdad, la verdad de la lo sentí más que difícil que Yata. Lo sentí más difícil que Uy, ¿Por qué somos 34 personas? Ok, ya voy a jugar. A ver, pues se hace cuenta que yo enteré que mi ex, igual me puso los cuernos, pues igual lo pusieron a mí. Ahora me volvió a escribir y dice que quiere volver, que ya cambió. Oye, yo volví siete veces con mi ex, ¿vale? ¡Wey! ¡50 personas! ¡Hoy! Ayer éramos como 18 jugando Craft Game, un juego súper divertido. Ay, el Arenovich está en, en stream Uy, ahorita le hago raid? No, no, no. déjalo ahí Tiene súper poquitos viewers, qué pedo Tienes tiene? más viewers que ese verga Tiene 37 y tú tienes 41 No mames Uy, 41, ¿por qué? Pero si tiene 60 mil seguidores Tiene, 70, qué? ¿tiene 79 mil Pero ¿por qué tiene tanta. Ay, ok <risa> A ver, voy a cerrar la puerta Cuénten hasta 10 10 yes. Ahí contarle, ya pasaron 20 pinche Charlie pendejo No, no es cierto no. ¿New Best? ¿Ahora? No, no, no es cierto no, no, no, no. ¿Dónde? 45. No! Lejos, va lejos, va lejos. Mi güey, mi güey, mi güey? Voy a ser malo contigo y voy Excelente. a hacer un de notas para cada vez que mueres en el 49. Espérate. Espérate. Voy a morir en el 60. Charlie no me arde. Se lo se lo no. se lo los... no, Noooo! No, no, 72, no. 72! 72! 72! No, ok, se acaba, el stream, se no. el stream. Confío, guacho. New West, New West, New West. No. No, no puedo gritar. No puedo gritar. Grita. ¿No? Tengo Para ganas de ver un loquendo Cállate, Rausos. cállate, camilleón, cállate, cállate, la puta Un ¿Eh? eh, me copiaste, copión, copión Rico, churris. Bobo <risa> Bobito, bobito, tontito Pómpanos. Ahorita, ahorita mañana este Charlie no, <risa> no, no. es enco. Mi mamá es mejor <risa> que la tuya Mi mamá es mejor oh, Mi mamá <risa> me dice que es mi turno de jugar en la Play Yes <risa> No, oh, el Xbox. ¡Ay! <ríe> ¡El corte! ¡Ah! ¡Ah! gustado millón de dólares! ¡Hola! ¡Ah! Oh, ¡Me ¡Ah! el dedo de Ñique. Increíble. Oh. Canta en lado A de counter por cinco oh. cambo, 49 pero counter pero por el 12. ey el... cuarenta no, no no no 49 y nueve y me uní del cuarenta ¡Wey! wey, o sea, bien, ¡Dios eso, mío! ¡Wey! ¡Me está dando un lago increíble! voy a reiniciar. a No, me dio click Wow ah. no. no, no, no, no, no, no. el último? No. No. 88. no, no, no, no, no. disfruten la RGB sí. y el lunes Creve. oficialmente Oye. voy a empezar con mi lo nuevo lo. hardest entonces vale oh. yo soy Charlie y nos vemos y yo pues.